Qué tal, Hoy qué tal, qué tal, un no a no me porque me molesta Uf. bueno cómo voy ¿no? Otro. este y al aire no afuera This <laughs> is Es la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me no, esto? no, no, De la película de en el pequeño Fernández. Hoy viene el manga. Este traemos episodios. de buena gente. Mancas tienen. Y yo puse de la película también de. No, no, Era era. Ponemos una película para. para pero ya saco la moto ahora que tengo y puedo a poner películas pues ser eh, en la tarde voy a poner a la una y ya acaba pero no sé igual alguna en venta ahí puede pesar pero así puede su flash su película. ¡Ay, ah, qué patio hoy! ¿eh? Es mi. No, ah, Ni eh puede tu dar... tweet esto para los niños. Quiero mejor ya. Es un Disney, pero me falla. Son mis ni pero. Que... Bueno, este no este lo no. jamás eh. No tiene quien se escapa todavía. No para. ¡Ahí está, conejo! Mira, ¿qué pasa? Mira, su pez Los conejos ha aparecido. Es que un me ma estoy grabando mucho la.. Ahora bueno, si cuenta No llegas a... Pero en el capítulo. Antes. Mucho pues. Ahora no cobra bien. Tengo su de Comenta abajo en comentarios. Tengo... cuenta baja? Salariado. La... ¿Qué buscar está con el tofu? ¿Soco? ¿Soco? ¿Soco? ¿Soco? ¿Soco? ¿Soco? ¿Soco? ¿Soco? en ¿Soco? comenta a la caja en ¿Soco? ¿Cuál bueno, escuchó bien? Lo entendió. Ahora no. Yo puse un dos para que miro sueles. Yo voy a escapar la, la espada. Solo, de abajo. Tengo un este para ver si el PC puedes instalar un, un, el, el internet ahí puede instalar para ver si motor hay que instalar el historio para hacer fácil y para usar y con, con todo el control con teclados ya configuré todos los tecaros y, el, el tecaro y, y mía. ¡Se me salió! Bravo. ¡Vale, vale, vale! That the man, I'm limit. What? You Casi... Ah, sí. A 60. Casi. Yo veo... No estamos... Me muy... monta ahora. ¿Qué? ¿No ve? No sé qué, bueno. Y más que más, ay, eso, pues no lo puse. Ah, sí, capturado yo un pan antes, pero aquí no venidos para aventura, pero no se guardo. Voy a mirar y abajo y poner el botón. Eh, el incendio ya no lo quité. Vale. Perdón... ¿no? ¿Cuál es? En el hermano. Lo maté, pero... ¿Y esta pala? Es? No sé, ¿qué me deja? ¿Oye? ¡No, No, nada, nada. Ay, me falta. Mala de la ver. ¡Gipe! Mi mamá no me lo habló, para ¡Cara, cara! Esto... ¡Capuol! ¡Me preocupa! ¡Conmigo! ¡Ay, tengo cosas acá! ¡Cha, Chan-chan-chan chan qué tal, eh? Bueno, vamos que cambiar el Steam se sí, no. bueno tengo ganas para lo aguante con para descartar y bueno puede visitar la página para que a ustedes <risa> Doble, ay, perdón, bueno. Me lo aguanta. Enfoque. No lo agarré porque. Yo tengo. el audio, no sé qué pasa a mí moto ahora. Pará. No me da más ahora. No bien. No, no, no, Por el celular. No bien. No, pasó? ¿O qué pasó? ¿O no, sé qué no, no, un no, no, no, qué fue eso? Bueno, eh Ya, dejen eh... de Comentar abajo Comentar el de Pues el... que pasó Mi vota, hola, eh qué pasó Antes, la B Poner la, la seis. Bye. ¡A ti, cabrón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? por a verán! No, no, no, no, no, ahora. no, ¿Pues el C, es esto? no, no, no, no, Vaya, hay que ver, es pauta, te matapo, pues yo no estoy puse. gargando no. el hielo no me puedo coger me dañaron inventario no aguanta no puedo coger yo no yo no, no. he eh, que hago una partida. yo estoy grabando en la montaba este es para preservación voy hoy, ay, ay, ay, y ver le Y vale pues... ¿Qué hay algo? ¿No? Bueno, vete, vete ve, ve. no, no, no. ¡Ah! ¿Es fin? ¿Es para el vacío? No me voy a caer A ver si hay un vacío ¿No? Está tapado todo. Veo. Sí. Todo está tapado. Debote esto. Esto de esto. Esta. juguete, Eh. No puedo joder. Ah. Aquí está esto. No me Necesito para la ventana. Bueno, no me falta. Voy a usar para la serie. A ver. Esto. Mira, tú, chaperón. Hola. Bueno, Tengo dos de estos. Uno. ¡Listo! ¿Esto? ¡Ah! ¡Se me puedo salir! ¡Usted voy a ¡Pero! ¡Dónde para la no sé cómo salir. otra vez otra. Otra. Otra. Otra. Otra más. no sé para qué es un hierro para usar vete, vete, vete vete van no, no, no vale ya, vete bueno Voy A avanzar... ¿Y eso fue? Pues? ¿Y eso sonido? Es una... A prueba... A ver... Voy a bajar... No se toman escuchas... al final... Mmm... Saludo el video. Ya tengo... Pero... Yo tengo... tú, Se lo ¿eh? ¡Ay, ay, ay! A ver... ¿podemos que la Se lo tengo Para... ¿Más pues vale? Ponle acá A ver si pa... ¿No? No le va a pesar la... a Lula. Vale. Eh... Ya, ahí van yeah. a saludos. Ahí sí, van a saludos. Amore, Campe. Visti, miti. En mi usuario, muy pu. ¿Qué? ¿Muere Bueno. Eh, ese canal tiene, muy Ven. Ah. saluda muy saluda Eh. Bueno, es uh, mi querido amigo. Uh, el losito Bueno, yo te puse mi osuelo con logos, eh, tipo eh, Con lobo lo saqué de internet. Me hizo para el de blanco. No, no pude quitar. Pero es así. Bueno, gente, yo creo eh, me inspiro para. Bueno, la película parece pues, bueno, es que está buena, ¿sabes?